Continuamos con ustedes y gracias por estar ahí en su programa de mañana. Estamos en el Café Caliente y nos encontramos con el profesor Robert Fría, que estaremos tratando eh, temas importantes en el ambiente educativo a propósito de algunas movilizaciones que estuvimos viendo ayer, declaraciones también tendremos. Eh, que ustedes estarán presenciando vamos a darle la bienvenida y los buenos, buenos días, días Robert cómo estás buenos días Carolina buenos días Francis. buenos días a toda la sociedad franco macorizana del país y del mundo que a través de las diversas vías de comunicación pues están a la expectativa de este prestigioso programa así es que acabamos de dar una mención en lo basada desde Europa están ahí atentos sí. a esta hora son es en la tarde allá por las horas de... son seis horas de diferencia. Robert, vimos una manifestación o marcha hacia el, la, el Ministerio de Educación aquí en San Francisco de Macorís y quisiéramos saber cuáles son las demandas en esta ocasión y, cuál, y qué fueron a exigirle a la encargada regional o a la directora regional, Mariel Santos. Bueno, eh, no es nada nuevo, son demandas que ya llevamos años expresándose pues, al Ministerio de Educación. La conoció Amarante O'Hare, la conoció Andrés Navarro García y la conoce Peña Mirabal. Así que han pasado tres gestiones. Tres gestiones y estamos en lo Vamos mismo. Vamos a permitirle a doña Felicia que nos vaya eh, trayendo sí. el brindicito eh, Robert, del café caliente para eh, nosotros, seguir desarrollando. Nosotros... Eh, Hablaban gracias. buen día. Pero ¿De eh, eh, antes de esto, de tu pregunta, específicamente, <risa> <risa> perdón, <risa> lo vi. específicamente, eh, ¿qué sí. exigieron porque tenemos declaraciones posteriores? Sí, a, ¿cuáles, eran sí, sí, sí, esas, ¿cuáles son esas demandas? Correct. Bueno, eh, las demandas son Muchas reales gracias. y nosotros... Porque tenemos, lo primero que quiero eh, eh, especificar dos cosas. Tenemos dos ministerios de educación. Un ministerio virtual ¿Cómo fue? Que tenemos dos ministerios de educación no, no puede ser Un ministerio virtual Que es el que invierte millones de pesos en publicidad En propaganda Para que la sociedad perciba una realidad que no es Ah, pues me están dando la razón y, lo que yo digo Y un aquí. ministerio de educación real Que es el que visitamos nosotros los docentes En, la cual, en lo cual nosotros pasamos Ocho horas de labores diarias Por ejemplo eh, Tenemos el centro educativo de Seve Mazoeta Que hace años, ya lleva A seis años de iniciada su construcción lleva dos años paralizado, y no es un centro educativo que tiene 400 aulas, porque... ¿De cuántas eh, aulas Seis aulas. Seis aulas. Ah, una escuelita. Sí. En la comunidad de Herrera de Cuava, pero ni siquiera una letrina tiene. Los niños deben de, ni siquiera ver perimetral, en una eh, que la sociedad franco macorizana conoce, lo que es la, la carretera que comunica San Francisco con la bajada. Entonces, los niños deben de pasar la calle, esa calle que tra es eh, transitada a alta velocidad, Pasar la calle para ir al monte a hacer sus necesidades fisiológicas. Ese es Dios uno Dios. de los centros. Y está ahí, lo podemos visitar. Míranos. Está el local, ahora, en esta ahora, época del 4%. De República Digital, del 4%. De por pasamos de la mascota y del lápiz a lo <risa> digital. <risa> Otro centro, Patria Mercedes Mirabal, de la comunidad de los cacao. Patria Mercedes Mirabal, hace aproximadamente cuatro meses, la directora distrital, eh, Rosamilia Alonso, estuvimos en una reunión en esa comunidad, un encuentro con los padres de esa comunidad con la Junta de Vecinos, donde la comunidad propiamente expresaba que si el Ministerio de Educación no le construye un baño, ni siquiera están, están exigiendo la construcción de la planta física, que debería de ser la demanda, pero ellos expresan que por lo inmediato se les construye un baño donde los niños puedan hacer desarrollar su necesidad, sus necesidades fisiológicas. Y ni siquiera, ¿usted sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Llevaron un baño móvil. Y lo dejaron allá instalado. Y lo dejaron instalado ahí. Entonces, Está cuando bien. se repleta, ¿quién lo recoge? Está bien para la salida eh, momentánea, claro, ahora bien. Pero ya iniciamos el año escolar 2019-2020. Pero es más costoso tener por un mes, dos meses... Y hablando de una cantidad de, de ¿Qué estudiantes... Cuesta, de ¿Qué, ¿Qué puede costar un baño uh -huh. móvil y el servicio de recoger eso, limpiarlo y volverlo a dejar dispuesto? Porque me imagino que así debe ser. Me imagino que así es que funciona. Pero... pero la directora no. distrital lo conoce, y lo conoce la directora regional, José eh, Emilio Alonso, que es la distrital 0706, lo conoce Mariel Santos, lo conoce Cedeño, que es el director de mantenimiento de infraestructura, porque se lo hemos pl eh, planteado de manera personal, y lo conoce Antonio Peña Mirabal. Robert, nosotros hablábamos y a propósito de, de, de ese nuevo término que no había escuchado, que nos dices acá, dos ministerios, el virtual y el real, el que se vive el día a día las. Le va bien A lo virtual. Y, y recuerda, son, un millón, sí, son un millón cuatrocientos mil pesos cuatrocientos aproximadamente. Mil, mensual. Ah, mensual. mensual sí. el, y el Estado mismo, son tres millones diarios, con todo. Eh, tocábamos el tema en un momento del programa y, y el amigo televidente nos llamó de, de que eran injustas esas mo, movilizaciones o manifestaciones de los maestros porque para este año 170 mil millones me, me 162 mil millones el presupuesto de este año y para el, presupuesto entonces, de este para el que viene también decía la cifra pero entonces yo le, le planteaba, pero nosotros tenemos una situación y tenemos centros educativos en, en, con precariedades muy serias. Nos mencionaste la demanda de, de ese o sea, centro esos educativo. Esos son dos, pero podemos citar decenas. Por ejemplo, Básicamente, Manuel María Castillo, sí. que es un centro que está aquí en la ciudad también. Manuel pero es María el Castillo, que dice que es politécnico. De nombre. Y la responsable de esto es Mariel Santos Mora. Porque ella convirtió y felicitamos. O sea, el interés del ministerio Pero de llevar por lo menos tiene el de, de llevar todos los centros a modalidad técnico profesional, eso lo felicitamos y estamos de acuerdo. Pero Ahora bien, siempre y cuando no, no tienen la... siempre y cuando se creen las condiciones para lo mismo. Pues miren, por ejemplo, nosotros... Manuel María uh -huh. Castillo. Fue llevada a Politécnico, tiene un no, el nombre en la entrada, Politécnico Manuel Mera Castillo. Ahora bien, tienes unas computadoras, seis, cinco o seis computadoras no más, en el laboratorio de informática del año 98. ¿Cómo va a ser? Yo estudié ahí en el 2001 y, <risa> y fue con esas computadoras que estudié. Y hoy eres maestro. Y hoy soy maestro ya, con está. varios años de servicio. Entonces, todavía están las mismas computadoras, pero sin embargo tienen la carrera de informática, donde van en tres años, van a salir técnicos en informática. Robert. Supuestamente. De manera eh, Supuestamente. muy puntual. Las demandas, eh, nos ha citado algunas, tienen otras porque vamos a escuchar declaraciones de Mariel Santos. Entonces nos gustaría eh, pues, escucharte sí. a ti. ¿Cuáles son esas demandas? Ya nos ha dicho si tienen otras. Sí, claro. Mira, eh, hay una evaluación al desempeño okay. que inició en octubre del año 2017. Y al día de hoy todavía el Ministerio no ha dado respuesta eh, de manera general a esa necesidad. O sea, una evaluación que está contemplada por ley, que debe de realizarse cada tres años y que la misma implica un incentivo para los docentes. Muy todavía bien. se le pagó a algunos el retroactivo al 2018, ya. En, ahora hace días, pero todavía sigue generando dificultades. Entonces, el incumplimiento con relación a la evaluación al desempeño. Otra de las demandas, a igual trabajo, igual salario, ¿Verdad? Entonces, tenemos una distorsión salarial en el, en el sector educativo que los maestros del nivel básico eh, devengan un salario menor a lo, a lo del nivel medio. Pero la ley te contempla, ellos trabajan, laboran ocho horas igual que los del nivel medio. Entonces, hay una diferencia salarial aproximadamente de unos 9 mil pesos. Una discrepancia una, exacto, ahí, sí. mira, de unos 9 mil pesos. Y, también, jubilados y pensionados, Ajá. y algo que ustedes abordaban ahorita, que la inflación. Eh, se, se traga el salario, sí, pero claro. los jubilados y pensionados hace más de seis años que no se le pone es un centavo por aumento de salario. Entonces, y han dado su ¿cuál? vida a la educación. Es dedicaron su vida útil, dedicaron su vida útil pero, a la educación dominicana. ahora eh, conectar con, le, con una, le preguntamos a Mariel Santos, directora regional, sobre el particular, y esto ella nos dijo, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que decir es que dentro de las demandas que ADP, y puedo hablar por el caso de la regional 07 ha establecido, como punto uno tienen también el pago de incentivo, de retroactivo, y queremos informarle a toda la comunidad y a toda la población en general que en el día de ayer se hizo efectivo de parte del Ministerio de Educación el pago de los incentivos de manera retroactiva a todos los que estaban ya en espera del listado de la evaluación de desempeño 2017. Además han hablado también sobre el mantenimiento de los centros educativos, el cual el ministro ya había explicado y están en las cuentas de los centros y se están haciendo efectivos, porque tenemos evidencia del trabajo realizado, más de 650 mil millones, o sea, 650 millones de pesos, en el que el Ministerio de Educación ha hecho una distribución a través de los fondos descentralizados y que se están trabajando en una jornada de mantenimiento especial denominada Mi escuela es bonita. Hay otros centros que se hicieron un levantamiento a través de la jornada de mantenimiento escolar que conllevan un proceso de licitación pública y que ADP conoce que se está realizando este levantamiento. Además, han planteado ya el tema del concurso por el cual están haciendo la concentración en todo el país de que eh, se le han bajado los puntos y en que en otras partes se ha subido el Ministerio de Educación ha cumplido en el 100% con los diálogos con la participación en todo el proceso incluso para las entrevistas que están convocadas para el jueves se hizo un taller en donde estuvo presente las, los presidentes y en otros casos delegaciones de ADP siendo partícipe número uno de cada una de las etapas que se están llevando a cabo en el proceso por lo que el Ministro, el Ministerio y nosotros en las regionales y los distritos Estamos cumpliendo con estos acuerdos y como ya manifestó ayer el jefe de gabinete Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y no hemos violentado ningún diálogo Ni ningún acuerdo lo que se han establecido Entonces están dadas las respuestas a las demandas Sí, en discurso ¿Cómo va a ser? En no discurso probé. Ahora yo quiero citar, por ejemplo, y no es porque sea mi madre Pero porque se ha cometido un atropello, Celeste Núñez, la directora del ARPE Mejor, el problema de evaluación, lo que, o sea, la evaluación lo que le, le generó fue un problema porque en vez de ponerle dinero, le restaron 6 mil pesos a su salario. Ese uno. No Francis, es uno posible. pero ella Francis, ser, ya se le resolvió a ella. No, ella dice que sí, eso la eso es directora. falso. La directora regional sabe que eso es falso. María del Santo Mora, usted sabe que eso es falso. Francis, la directora de la escuela Cruz de Senoví, no recuerdo el nombre, pero la escuela que sí. está en la Cruz de Senoví, no ha recibido un centavo por evaluación al desempeño. A los directores que se les regularizó que se llevó de un 17% a un 24%, a un 28%, a un 32%, se le adeuda el dinero con relación a lo que se le aplicó. Eso es falso. Y es ella decir, lo, se lo ella ponen lo sabe. En, en, en información pero no lo no es realidad. concretan. No es realidad. Y tenemos las nóminas y podemos consultar y si ella quiere... Yo la invito y yo le traigo, podemos traerla a ella y a nosotros también, para yo traerle todos los estados de cuenta de esos profesores, porque nosotros se lo podemos solicitar, para eh, demostrar mira, con evidencia eh, la realidad que estamos entonces, viviendo. Entonces, a todo esto, ¿qué sigue? Y el tema de la descentralización, que querías? Bueno, eh, bien, sí, gracias Carolina. Sobre el tema de descentralización, la directora regional lo sabe, y lo sabe el ministerio, que eso ha sido una estafa a la sociedad dominicana. Porque en el año, 2010, el año escolar 2016-2017, ella sabe y conoce, y lo conocemos nosotros, que Andrés Navarro García expresó a, a, al, al sistema educativo borrón y cuenta nueva, que todos los directores que, tenía, que habían acumulado deuda en los centros debían de ellos asumir su deuda, porque el Ministerio no iba a depositar ese año el dinero de descentralización. Ella está expresando que se va a depositar una partida, la segunda de este año. La segunda partida de este año, la primera se depositó en marzo cuando son cuatro partidas al año, y la segunda se está depositando en este mes. Y nosotros nos preguntamos, ¿hacia dónde se destina el dinero de descentralización que está presupuestado para los centros educativos y que no llega? ¿Y dónde se está quedando el dinero, entonces, si no está llegando? Bueno, el único ministerio que ha parido dos precandidatos presidenciales, los presos así, de manera popular, para sí. que me entiendan. Y un diputado anterior, porque el hijo dos, de dos, Amarante, Amarante, Amarante Valé. Dos, Amarante. Dos, dos precandidatos presidenciales el Ministerio de Educación, Amarante O'Hare y Navarro. Andrés Navarro García. Y además, el diputado más joven del país también fue, fue del parto eh, del, del, del, del Ministerio cosa. de Educación. Entonces, conclusión de este día, porque vamos creo que esto va a picar y se entiende. ¿Cuáles serán los pasos que ustedes, o a qué esperan? ¿Que se compruebe hoy que están depositando o, o Nosotros? esperan las soluciones nosotros aspiramos a la sensatez del Ministerio de Educación, a que puedan dar salida y dar respuesta a las necesidades fundamentales, porque no, no aspiramos a que todas las necesidades sean resueltas, porque sab, está, sabemos que no estamos en condiciones sí. de que todas sean resueltas. Ahora bien, las necesidades inmediatas, como es la Escuela Patria Mercedes Mirabal, como es la Escuela Eusebio Maciota de, de, de Herrera de Cuava, como es el Cruce de los basilio de La Loma, como y es que, que pueda habilitarse la Escuela de los Ciruelos, que aspiramos a que lleve el nombre de Franklin Romero Javier, eh, cariñosamente Carti, la Escuela de Otacilio de Peña país para descongestionar un poco a la población estudiantil. Y que, de se de equipe, zona, que se equipe. Que se equipe, Manuel María Castillo y todos los centros. El, el Pedro Francisco Bono de la, de la Peña, que también fue convertido a politécnico, pero que se han habilitado. Pues, pero convertido en, en teoría. Muchas gracias. Pues, Muchísimas bueno, gracias, Robert. Robert esperamos por, que este, eh, este proceso sea libre y que ellos cumplan. Por el bien claro. de la educación. Así es, por el, por el bienestar de la sociedad y de los hijos de Machepa, como hacía Juan Bosch. Bueno. Nosotros vamos a ir a una sí. breve pausa y continuamos acá con las entrevistas en el Café Caliente. No se despeguen.